ustedes. Mi nombre es Araceli Martínez y es un súper placer estar aquí con todos ustedes. hágame un favorcito, si me están viendo en la pantalla, por favor utilicen la caja de preguntas y déjenme saber que sí me ven. Eh, voy a utilizar nada más unos minutos, para mí es un gran placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy para introducir a esta gran persona que tenemos en este momento. Uh, muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de de conocerla, ¿sí? Muy bien, qué bueno que sí me, está, me están escuchando y me están viendo también, ¿verdad? Perfecto. Entonces, nuevamente para mí es un súper placer introducir a esta persona. Su nombre es Ana Cantu. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de verla en el escenario de RepFest y claro que nos cautivó completamente con lo que hace en el escenario y debajo del escenario también, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que a ella le gusta desafiar lo común cada vez que se sube al escenario y cada vez que está enfrente de una persona que quiere verse todavía muchísimo mejor con su cabello. Ana cautiva al público cuando sube al escenario y presenta sus obras maestras innovadoras y pues con muchísima energía, ¿verdad? Y ella, ¿qué es lo que hace usualmente? Básicamente ayuda a inspirar y entrenar a los estilistas y el día de hoy tenemos el gran honor de tenerla aquí con nosotros para que nos esté educando, nos esté inspirando y nos dé algunas ideas de cómo estar utilizando estos productos maravillosos de chi. Entonces no quiero quitarle más el tiempo. Entonces, Ana, ¿dónde estás? Y bienvenida. Hola, hola, hola, me encanta. Bienvenida, Ana. Pues mira, lo que vamos a hacer, porque yo sé que tienes varias um, demostraciones que vas a estar haciendo. Entonces te voy a dejar y cada vez que termines las demostraciones voy a um, volver contigo para cualquier pregunta que tengan nuestras representantes, ¿ok? Entonces te voy a dejar. Yay. Hola a toda mi gente latina. Soy tan orgullosa de estar aquí con todos ustedes. Y ahorita estamos jugando con el mejor producto que estamos disponible defini aquí con Ava. Tenemos eh, varios modelos que vamos a hacer cabello. Vamos a hablar de diferentes trucos con el cabello, como estilizar tu cabello. Pero estoy tan feliz de representar la línea de Chi. Y tenemos la línea de Chi Essentials, que es una línea completa para todo tipo de cabello. So, vamos a mirar lo que tenemos aquí. Tenemos lo que es... Eh, el, el Made in Producto de Chi Essentials y vamos a mirar todo esto qué belleza de producto de ingredientes que tenemos aquí con toda la línea completa tenemos lo que es la sábila que es algo muy importante para reparar este cabello va a de, de, uh, dar un poquito de moisture al cabello también para que pueda ser más saludable. Okay, so tenemos esa sábila que va a ayudar el cabello también tenemos lo que es el granada, que va a ayudar con lo que es el cráneo del cabello, va a limpiar el cabello. Y también lo que tenemos es lo que es el jabisco. Y es esto lo que huele muy, muy bien en el producto. Tiene muchas vitaminas, aminoácidos. También ayuda con lo que es la LFDA del cabello para que sea más saludable. Um, primero, antes de nada, vamos a siempre comenzar con lo que es el Replenishing Shampoo. Varios de ustedes ya han jugado con el producto um, y me encanta el producto porque no nomás va a limpiar el cabello, va a reparar el cabello, pero también puede usar muy, muy poquito y me va a rendir mucho lo que es en el salón y también en mi cabello. So, cuando comenzamos con el shampoo, siempre lo que van a mirar es lo que es la espuma de lo que es el shampoo. Y miren eso, muy, muy poquito va a resender en el cabello, va a reparar ese cabello, pero también lo que es más importante del shampoo es que también va a limpiar el cabello antes de poner lo que es el conditioner del producto. Um, 90% natural, es algo muy importante que se está viendo mucho en los productos de cabello y lo que es muy importante que es, no contiene sulfatos, ni parabinos. So, ¿Qué nos dice eso para el cabello? Es excelente para el cabello que tiene color. Luces eh, también eh, alaciados son excelente producto porque no contiene sulfatos ni parabinos. So va a ayudar a reparar el cabello desde adentro hacia afuera. So, primero siempre con, limpiando el cabello, limpiando el cráneo con nuestro replenishing shampoo. Ahora con el condicionador muy, muy importante con condicionador, lo que va a hacer es cerrar la cutícula del cabello. ¿Por qué eso es importante? Porque Juan va a eliminar lo que es el frizz del cabello. Va a cerrar la cutícula del cabello para que no entre la, la humedad al cabello. Eso muy importante para mi color, para que tenga más brillo, para que esté más saludable. Eso es como comida para el cabello y siempre cuando estoy usando mi condicionador, es algo que es muy light weight, so, no se va a sentir muy grasoso el cabello, va a reparar y también va a estar esa cutícula que es muy muy importante, muy suave para las manos, este producto es 92% natural, so, con tu shampoo y con condicionador es muy importante que usamos esto cada vez que estamos lavando ese cabello y algo que, que me que es, es muy importante de la línea de chi es que estamos creando nuestra sábila aquí en houston so, estamos creando este producto so, estamos nosotros controlando los ingredientes que encuentras en cada producto de la línea de chi es entonces so, siempre con tu shampoo condicionador cinco a ocho minutos para cerrar ese cutícula del cabello si tienes el cabello más resistente si lo tienes más grifo, si lo tienes endulado uh, o maltratado el cabello, te lo dejas 10 a 15 minutos más para que el cabello pueda absorber lo que es los ingredientes. Y luego removemos el condicionador con agua fresca para ayudar a bloquear lo que es el frizz del cabello. Entonces, siempre muy, muy importante. Um, y ahora, muy importante, el próximo paso, mi favorito, lo que es el Repairing Serum de la línea de Chi Essentials lo que es el número uno producto para todo tipo de clienta de todo tipo de cabello esto va a ayudar a reparar lo que es el cabello seco o mojado so, lo que me gusta hacer es ponerlo en mi cabello noten que mi cabello está uh, tiene color, tiene bleach, tengo el cabello muy bien oscuro en un lado y ayuda a dar brillo para atrás al cabello, pero más uh, importante es que, mira, va a reparar ese cabello para que se sienta nuevo, sano y saludable. ¿Cómo uso mi Repairing Serum? Seco, mojado. Uh, antes de dormir, me pongo un poquito de las gotitas en mi cabello. ¿Miren la diferencia? Más saludable, un poquito más frizzy, va a ayudar a controlar lo que es el frizz del cabello y es comida para el cabello. So, ¿cómo lo uso? Lo pongo en la noche, me hago una coleta, me duermo y ese cabello está reparado toda la noche y luego en la mañana me pongo un poquito más y ahora de planchar o hacer sea, mis ondas, uh, pero va a ayudar a reparar las puntas también, excelente para todo tipo de cabello. Y ahora, si tengo un poquito del repairing Serum, me lo pongo en la piel, porque eso es natural. Eso va a dar brillo, va a eliminar lo que es el frizz, va a ayudar que el cabello sea más saludable, da más protección al cabello. Siempre digo que esto es como las vitaminas, la comida para el cabello. Día, noche, todos los días, every single day, siempre, siempre, siempre le va a encantar este producto. Y, y luego inmediatamente el cabello se absorbe. eso Es muy, muy importante ponerlo en el cabello. Ahora para dar más protección, siempre chicas necesitamos lo que es el Chi Essential tomo Protecting Spray, que es 90% uh, protección, como yo lo aplico en mi cabello. Un poquito más distancia. Lo hace muy, muy suave. Ahora puedo hacer mi plancha, Or también para kind of darle este nuevo look pero y para bloquear lo que es eh, la humedad aquí en Houston y ahora puedes usar lo que es tu plancha, tu tenaza, tu secadora para darle un rhythm uh, a tu cabello pero lo que es más importante de esto es, es va a crear como una protección alrededor de cada single pedazo de cabello Ahora cuando uso mis cenaza, o lo que es el calor, va a proteger el cabello. Um, bueno también, no se siente pegajoso. So, se siente suave el cabello, saludable. El cabello es como si está dando como un shield, pero también cuando uso los dos juntos, esto está entrando en mi cabello y esto lo está sellando. Okay? So, vamos a mirar eso muy, muy pronto con todas las modelos. Y eso es algo que me gusta bastante del producto porque es muy saludable, very, very light y, y se mueve. No es algo pegajoso o pesado para el tipo de cabello. Entonces, so vamos a comenzar haciendo poquito de cabello. Vamos. Vengan, vengan, vengan. Ok, tenemos nuestra primera modelo. Y esto es algo muy regular que miramos bastante en el salón. Es una clienta que tiene el cabello un poquito más grueso. Yo so, quiero que miren lo que es el, el cabello de la modelo. Mucho poquito más grueso. Tiene bastante cabello. Uh, pero con su color, tiene el color tan, tan bonito. Tiene poquitas canas. Y luego, mira, se hacen poquitas highlights en el cabello para desnudar ese gris de cabello. So, ya estamos comenzando con el cabello un poquito más uh, ancho. También con color y también con canas. ¿Ok? ¿Ok? So vamos a darle más brillo, protección y vamos a darle un poquito de esas vitaminas en lo que es los puntos, las puntas uh, del cabello. So siempre uh, en el salón, que miramos bastante en el salón, es que muchachas vienen al salón y tienen lo que es el medio de las puntas un poquito más uh, reventadas, un poquito más maltratadas porque el cabello es un poquito más um, usado, más planchado y también se miran un poquito como explotado las puntas. Esto es algo que hago en el salón, es siempre comenzar con lo que es el Repairing Serum. Uh, muy poquito de producto va a llenar ese cabello. Entonces so, vamos a llenar una gotita. Ponemos el producto todo en las manos. dónde comenzamos es muy importante en las puntas del cabello, siempre, inmediatamente están notando que cambia el cabello, ok, miren el brillo del cabello, pero más importante es que ese cabello se está reparando desde adentro hacia afuera, so, estamos tomando ahora este lado, todos los frizzies, Dándole el brillo, ahora el cabello está absorbiendo eso. Un poquito más, mi cabello. Y ahora el Thermal Protect spray, Noten la diferencia y la distancia que estamos aplicando al producto. No estamos usando demasiado. Muy poquito va a rendir. Se pidió el cabello. Y ahora puedo usar lo que es mi plancha de She-Tech. Y vamos a poner este cabello que absorbe el producto. Estamos dando lo que es el brillo. La seda en el cabello. Y estamos lo que es controlando este cabello. Estamos dando esa protección. Quisiera que todos pudieran tocar el cabello de ella, porque de verdad, um, lo que pasa con muchos productos es, puedes poner mucho, y luego el cabello se hace como pescado, no da volumen Con ese producto, no lo sientes. El cabello lo va a absorber. Es muy importante poner lo que es cintas de color, porque va a proteger el cabello y también va a sanar el cabello. Me encanta. ¡Wow! No puedo creerlo. El volumen que le estás dando es lo que más me fascina, porque como latina nos encanta tener ese volumen fenomenal, ¿verdad? Entonces, um, una pregunta al respecto. Tengo varias preguntas, pero una pregunta al respecto es con respecto al Thermal Protection Spray. Um, lo estamos promocionando que te ayuda a proteger tu cabello cuando utilizas la plancha o, o te estás uh, utilizando cualquier herramienta para el cabello. Las personas que usualmente no utilizan plancha o, o simplemente les gusta estar al natural, me están diciendo que para ellas no, no es importante utilizar este spray. ¿Qué podrías recomendarnos al respecto? ¿Por qué es importante usarlo? Bueno... Ahorita estamos teniendo lo que es un movimiento de el cabello, que quieren usar su cabello natural, sí. a pura natural. Siempre no importa si quieres usar una plancha, una tenaza, una secadora, o dejarlo que se seque natural, tienes que tener vitaminas, ¿verdad? Entonces siempre cuando estamos usando el serum, quiero que lo pienses que esto va a reparar el cabello, va a eliminar lo que es el frizz para dar protección al cabello, y luego, cuando usas tu Thermo Shield, está lo que es sellando este, uh, este serum en el cabello. So, mm -hmm. Entonces, cuando uso mi cabello naturalmente en un lado, me gusta poner el Thermo Shield porque quiero que el sol no vaya a dañar mi cabello. Um, mm -hmm. Tengo color en mi cabello y quiero usar mi cabello natural. So, va a ayudar a controlar mi cabello más. So, esto es excelente para ese tipo de personas que quieren usar. Porque es la plancha o la secadora del cabello. Usenlo, no, lo sentito que lo usen porque es lightweight, no es como otros cuerpos que pueden ser muy pegajosos o um, muy fuertes al cabello. Bastante ligeros, muy bien. Y les voy a pedir a todos ustedes que si tienen preguntas, comentarios, que por favor utilicen la caja de preguntas paciente en español y te voy a dejar para que continúes porque yo sé que tienes más uh, modelos para presentar. Ok, ya yeah, vamos para la siguiente modelo. Vamos. Vengan, vengan, vengan. Ahora tenemos nuestro siguiente modelo. Uh, muy importante que quiero que estén notando la, la diferencia de cada tipo de cabello de la modelo. So, um, tenemos varios modelos que tienen o clientes que tienen el cabello endulado o ese cabello de diferente textura. So, cuando estamos mirando. Cabello es textura, ¿verdad? Cada tipo de cabello, nomás es la, la, lo que es lo grueso del cabello. o La textura del cabello. So, con mi próxima clienta, quiero que miren que su cabello es hermoso. Lo planchamos en el segmento de, eh, el primero. Uh, pero quiero que miren lo que es, eh, los cabellitos aquí que tenemos, es muy delicados. Y esos en cada tipo de clienta, ¿verdad? Todos tenemos lo que es el frente del cabello que es un poquito más delicado um, y más ondulado. Pero me gusta lo que es usar el Repairing Serum. Y con esta cinta puede ser un poquito más porque el cabello es un poquito más resistente y va a absorber el producto más. Entonces, siempre comentando en las puntas, dándoles esas vitaminas. Y ahora para darle como un tratamiento al cabello, voy a usar lo que es el hairline. Si lo usas todos los días en el cabello, vas a notar la diferencia de este cabello delicado, porque va a reparar el cabello, pero no contiene sulfatos, parabeno, toda la línea. Todo eso se puede usar en lo que es uh, líneas que tienen permanentes, alaciados, queratinas. No importa el tipo de textura o el químico que tienes en el cabello. Esto va a ayudar, lo que da eh, más balance al cabello, darle protección. Y también va a dar todo lo que es las vitaminas a este cabello. ¿No tiene la diferencia? Un poquito más um, explotado. Las puntas están resecas. Más reparado. Más controlado. Le da brillo al cabello. Entonces, so, vamos a darle las vitaminas a este lado antes de usar el Thermal Spray. Um, lo, que, lo que yo hago con mi cabello también es que si yo tengo el cabello bien lado y resistente. Y porque me hago color... Y hago a veces alaciados en mi cabello. Me va a ayudar a reparar el cabello para que no se siente uh, reseco o muy delgado cuando estoy planchando el cabello. Se va a ayudar a darle la comida a ese cabello. Me lo pongo a veces en la noche para dormir. Y ahora con mi Thermal Spray para dar protección. tiene la diferencia de las puntas. Que muchachas, tienes clientas que tienen el cabello mal tratado reseco uh, necesitan más ayuda, más protección en esas puntas. So, pongo mi spray. Un grande pedazo con Chi Tech. Vamos a dar protección. Y hay muchachas que tienen que estilizar su cabello todos los días. Esto es excelente para dar esa protección si estás usando tu tenaza todos los días. Quiero que noten la diferencia. Lo que yo he mirado con este producto es que las, el, las clientes que tienen problema creciendo el cabello, si usas lo que es protección al cabello, vas a notar que no se te va a quebrar el cabello más, va a poder crecer tu cabello más para darle protección va a cerrar lo que es las cutículas del cabello para que no entre la humedad y el cabello no se esponje okay? mirando el brillo mira el brillo de esas puntas más controlado I like it very nice perfecto wow de, de, dile que lo haga nuevamente así, porque me gusta cómo, aunque está controlado el cabello, es súper manejable. Love it. Yes. Esto Fácil. es muy ¿verdad? Porque normalmente con el cabello texturado es más um, Y ciertos productos pueden hacerlo más tieso, pero no reflejan brillo al, al cabello. Cada tipo de clienta quiere el cabello que se mire como cabello. No, están notando que este cabello le va a durar y nomás si se va a la casa, hace un wrap, se duerme, amanece en la mañana, ya este cabello igual. Excelente, excelente. Una pregunta que lo, nos están haciendo aquí y muchas representantes, de sus clientes le están haciendo esta pregunta. Um, este tipo de producto les ayuda con la caída de cabello. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, um, como si no queremos hablar de caída de cabello, pero mm -hmm. lo que he notado con el tipo de cabello que es un poquito más delgado, un poquito mm -hmm. más um, delicado, va a ayudar para que sea más saludable y más fuerte, para que no estés notando los pelitos que se quiebran en el cabello. Uh, so, yo he notado lo que es, eh, es eso, verdad, va a reparar el cabello y si lo continúan haciéndolo van a mirar la diferencia en, en, una semana van a mirar la, la diferencia de cómo transforma esta línea al cabello, porque estamos hablando de creando el cabello más saludable. Entonces, te ayuda a que tu cabello sea más saludable desde de básicamente el cráneo, ¿verdad? digo el cráneo, lo que es la cutícula aquí, de arriba. Entonces, estamos hablando de toda la línea. Siempre creamos que si tienes el cráneo saludable, te van a hacer el cabello. Me encanta, mi paciente. Bueno, pues yo, otra pregunta que nos dice, ¿qué tipo de cabello? Si tengo yo permanente en mi cabello, um, ¿puedo utilizar estos productos? Absolutamente, claro que sí, pueden usarlo. no importa qué químicos tienen en el cabello. So, con nuestra modelo ahorita tenemos un alisado, un relaxer en el cabello. Um, so, ¿Podemos usarlo sobre permanente, sobre, mm -hmm. lima, sobre una alaciado, la, queratinas, porque no contiene sulfatos ni terapinos. Estamos manteniendo lo que es una low pH en el cabello. Esto va a ayudar a hacer ese cabello más saludable. No importa qué tipo de estilo quieres, tú quieres el cabello, o lo quieres el Excelente, perfecto. Bueno, continúa. Gracias. Ok, let's go. Próxima clienta que tenemos aquí. Diferente textura de nuestra Uh, siguiente modelo, ¿verdad? So, quiero que noten lo que es el cabello de mi hermosa clienta, Rachel. Y Rachel tiene el cabello delgado, fino. Uh, este cabello muy delicado en una diferente manera. Este cabello, uh, si le pones mucho producto, se cae. Si no le pones suficiente, se hace reseco en las puntas y no crece, ¿verdad? So, si tú tienes el cabello fino, delgado, o conoces a alguien que tiene el cabello, el cabello fino, este producto también se puede usar. Nomás vamos a, a controlar lo que es el porcentaje de productos que usamos en cada pieza. Uh, noten aquí que tenemos el, el cabello muy delgado. Siempre estamos hablando de lo que es, eh, lo que es lo, los nuevos cabellos, el cabello alrededor. Mira la diferencia. Podemos mirar el cráneo, es muy delgado, muy fino el cabello. Uh, so con, con Rachel, lo que queremos a dar es darle más brillo, la usamos en el segmento primero, darle más brillo, pero también un poquito de volumen al cabello de ella. Okay? So, normalmente con este tipo de cabello, muy grasoso arriba, muy reseco en las puntas. ¿Cómo vamos a usar lo que es? el Repairing serum. Ahora vamos a cambiar lo que es el porcentaje. Una gotita. Muy, muy poquito. Okay. Comenzamos en lo que es el color, el cabello más usado, más procesado, las puntas. Um, a veces cuando tengo clientas que quieren hacer eh, diferentes cambios de, look, de color y tienen el cabello, el cabello fino, les pongo nomás en las puntas noten la diferencia muy muy poquito nomás en las puntas y eso va a ayudar a controlar dónde estoy reparando este cabello y todo lo que tengo después puedo poner poquito arriba no lo estoy embarrando y siempre explicándole a la clienta si usa ahora ponga todo lo demás en las manos okay? Usando el Thermal Protect Spray para proteger el cabello, pero lo que me gusta de este producto en el, en el cabello fino Es que cuando yo le pongo el producto a Rachel El cabello va a absorber, va a dar esa protección, pero también pues, si yo le quiero hacer ondas en el cabello Va a dar lo que es un poquito de hold, va a mantener ese look sin haciendo uh, muy duro en el cabello Podemos dar volumen, podemos estilizar y proteger y guardar este look un poquito más tiempo. Estoy tomando el cabello. note cuando estoy tomando la plancha de Cheat Estoy puchando el cabello para darme más volumen en el cabello. Ahora vamos a hacer como un rizo um, Tuve una clienta que me dijo, ¿sabes qué Ana? Me encanta usando este producto. Uh, y yo lo uso antes de poner mis rollers, so, muy importante que puedes usarlo antes, de usar tus hot rollers, tus uh, tu planchas, tu secadora, para guardar tu look más tiempo, ok, tomando lo que es una onda y más suave en el cabello, pero estamos buscando lo que es ese calor, ese volumen al cabello, y nomás con una, puchando el producto, vamos a guardar ese look, ok, Ahora el último pedazo y si dejas el producto que se mantenga un poco, guarda con el Thermal Protect Spray. Eso va a mantener mis ondas más tiempo. Okay? Noten la diferencia de volumen, wow, noten la diferencia de volumen que tenemos con Rachel. Un poquito más aplastado, un poquito más volumen, pero normalmente... Mira, wow, mucho volumen. Y eso no es tratando, ¿verdad? Si yo quería darle más volumen, puedo rollarlo con rollers, um, también un poquito de crepe para darle más volumen, pero bien suave, saludable, brillo, protección, y también va a guardar lo que es el look de Rachel. Rachel, run your fingers right here. Suave, super soft. Y, y lo que me di cuenta es que tiene un cabello muy, um, uh, muy, um, estoy buscando la palabra, fino, ¿verdad? Es un cabello fino. Sí, y, y Y lo veo que tiene volumen, se puede mover fácilmente. Nomás con la plancha, Treris, yo quería más, te quería que se mirara más glamorosa. Mm -hmm. no más y esté todo la cabeza y tener así. tanto cabello. So, lo que quiero que noten la diferencia es, puedes ir el cabello bien procesado, lado al cabello fino y es para todo tipo de cabello. Entonces, nada más es, es dependiendo del tipo de cabello, la cantidad que voy a estar aplicando. Pues, todo el mundo puede utilizar la misma cantidad o es un poco diferente. Todos van a tener diferente tipo de, de porcentaje de producto, ¿verdad? Si tienen el cabello más fino, más delgado, uh, vamos a... No usar tanto, pero si estamos el cabello con uh, procesado, con bleach, con color, podemos usar un poquito más. Si tienes eh, un relaxo un, una queratina, vamos a usar un poquito más. ¿Por qué? Porque el cabello va a absorber lo que sí. va a absorber, ¿verdad? Y eso es algo que es muy importante. La razón que Rachel hizo su cabello hacia atrás es para que ustedes notaran que suave y livianito está el cabello, ¿Verdad? Y yo me puse más y mi cabello está livianito, pero mi cabello puede absorber más porque está más. Exacto, muy, muy bien. Oye, una pregunta que nos han hecho. Uh, nos encanta ponernos extensiones. ¿Lo puedo utilizar en las extensiones? Absolutamente. Claro que si no tengo extensiones, um, tengo a veces pedazos de coletas. O alguien me preguntó si puedo usarlo en películas. Mira, cabello... ¿verdad? Es nomás guardando ese tipo de cabello. Uh, por mí, yo tengo um, como un año con las, las mismas extensiones y la razón que se mantiene mi cabello saludable y grueso es porque uso la línea de chi. So, con los ingredientes de chi van a ayudar a preparar ese cabello. Lo mismo con extensiones. So, van a ayudar para que el cabello sea más saludable y no se tanto o me encanta. Sabemos que hay diferentes tipos de extensiones. Lo puedo utilizar con todo tipo de extensiones, todo, todo tipo de extensiones. Um, hasta me dijo una, una amiga que ella lo ha usado en unas películas que tiene en la casa y le pone uh -huh. poquito del de serum y uh -huh. que se mire más saludable y más controlado. Excelente. Otra de las cosas. Estabas comentando con respecto de, de estarse la recomendación de lavarse el cabello, porque es importante no lavárselo todos, todos los días. Bueno, para mi tipo de cabello, uh, si yo, yo me lo lavo mucho, mi cabello se pone más reseco, porque estás abriendo la cutícula, cerrándola, abriéndola, cerrándola. Uh, para mí, dándole más vitaminas, dándole ese tiempo que el cabello pueda absorber las vitaminas, ayuda a tener el cabello más saludable, uh, que ayuda también a guardar tu color. Uh, y también es mucho trabajo, ¿verdad? Lavándose tanto cabello. So, tipo de, de clientas como Rachel. Rachel se va a lavar su cabello dos a tres veces máximo a la semana. Yo no me uh -huh. voy a lavar su cabello una vez a la semana, pero tengo un cabello más resistente, más grueso y tengo un También mismo con el cabello con uh, ondas. Mm. A ver, déjame ver otra pregunta. Hablaste al respecto del pH. Uh, no, nos están comentando las representantes que si uh, que nos puedes elaborar un poquito más por qué el pH bajo es importante. Bueno, el pH bajo es muy importante porque nosotros lo usamos también como coloristas en el cabello. Eso es cuánto se absorbe y se abre el cabello. Si podemos mirar el cabello de cuánto se abre, um, lo que mantiene el cabello más cerrado, que no entre la humedad. Uh, más brilloso al cabello, pero también es el, la sal de producto. So, cuando nosotros decimos que tenemos low pH, no contemos sulfatos ni parabinos, mm -hmm. esa es más bajo con el cabello para que eh, pueda ayudar a darle más brillo, más saludable y también para que puedas controlar el cabello y no te haga más espantado. Excelente, pues. Nos encantó, Ana. Muchísimas gracias. Ya estamos por terminar. Yo sé que estamos unos minutos más, uh, más allá, pero ¿alguna otra idea, algún tip adicional que les puedas dar a nuestros representantes? Sí, vengan. Vamos a usar y probar el producto en cabello ondulado. So, vengan por mí conmigo. No, me encanta. Sí, vamos. Wow, mira este cabello tan hermoso. De nuestra clienta, este es el cabello natural endulado. So, si estamos mirando lo que es la textura de este cabello, naturalmente el cabello endulado no refleja lo que es brillo. Uh, también es muy resistente. Es, uh, no, no lo, es muy difícil controlar el cabello. Pero también, tam, teniendo el cabello endulado, puedes notar lo que es el frizz. Pueden ver que tiene luces. So, es un poquito más procesado. So, con el cabello de Marcy, estamos lo que es trabajando con ese low pH del producto. Muy, muy importante para el cabello endulado o si quieres usar tu cabello naturalmente. So, con, con Marcy, vamos a, vamos a darle un retoque a su cabello. Cuando ella usa sus productos de Chi, siempre pone lo que es el y el spray, pero vamos a imaginarnos que tenemos el segundo día o el tercer día, porque este tipo de cabello no lo puedes lavar tanto porque luego se hace más reseco. ¿Cómo le vamos a hacer un revamp el próximo día? O si duerme en un lado y el otro lado está un poquito más dryer, puedes y vamos a comenzar con el Thermal Protect Spray. Okay. Y eso lo hicimos y tenemos el placer de estar en Puerto Rico con toda nuestra cultura latina y usamos este producto en todo tipo de cabello. Y lo que estamos haciendo es dándole ese, ese reconocimiento de esos rizos en el cabello. Estamos poniendo suficiente para hacer un retouch ahora con el Replenishing Serum. Ahora podemos usar un poquito más el cabello resistente. Es de un lado, tiene color, tiene highlights. Okay. Poniéndole hacia abajo. Abro mis dedos. Todos los pelitos chiquitos en el frente. Dándole a ese cabello la memoria de los rizos. ¿Verdad? Puedes ya notar lo que es la diferencia de los dos lados, ¿ok? Wow. Más brilloso, más saludable, un poquito más reseco, más explotado lo que es la cutícula del cabello, ¿ok? Ahora, nunca, nunca tiro el producto, ¿eh? Siempre me lo pongo en el cabello porque el cabello se lo va absolutamente... Ahora lo que voy a usar es mi nueva secadora de lo que es She Advanced Aeons y tengo lo que es el Diffuser. Uh, si están notando, estamos usando el Diffuser con, con el cabello ondulado. Noten como esto está haciendo como un tornado para guardar estos bajo lo que es la velocidad del aire que sale en el cabello, porque no quiero explotar la cutícula del cabello Marcia, vamos, a mover tu cabeza. vamos a darle lo que es la memoria siempre aplicando las puntas en el diffuser y cuando hacemos esto lo vamos a dejar como unos 30 segundos y ahora trabajando de lo que es el cabello de atrás si estás comenzando del cabello um, bien mojado me gusta comenzar todo alrededor para que el cabello se seque todo uh, completo, okay? so, nunca seco un lado más que el otro, okay? noten el brillo, le está dando la memoria del control al cabello, siempre queremos secar lo que es el cabello en un lado, me gusta secarlo 80% con la secadora, wow, 80% con la secadora y luego lo demás, dejo que la, todo se seque natural, ¿ok? Noten la diferencia, brilloso, bonito, controlado y también está dando ese brillo al cabello. Todas queremos el cabello más saludable, más brilloso, no lo queremos así todo frizzy y, y sin control, ¿ok? Eso podemos usarlo y algo que me encanta de todos los productos es que miren qué suave está. No está duro, no está tieso, el cabello es más saludable, más, uh, puede mantenerlo, se lo puedes levantar el cabello, luego soltar, y el cabello se va a mover como cabello. Nada. Los diferentes tipos de cabello, ahora sí que ya vimos todos los representantes que están aquí, que nos van a estar viendo en la grabación, es básicamente para todo tipo de cabello, lo podemos utilizar de diferentes maneras. Um, Ana, por favor, cuando estés en San Diego, te voy a mandar mi dirección para que vengas, porque todo el mundo queremos que nos, que nos hagas el, el, el estilo y nos ayudes a manejar nuestro cabello todavía más. <risa> siempre. Dos preguntas. Yo sé que estamos más del tiempo, pero estas dos preguntas son muy importantes con respecto al acondicionador. Tenemos algo en inglés que le llamamos Deep Conditioning, que es el acondicionador profundo. ¿Cómo lo podemos hacer con estos productos que tenemos aquí? Bueno, tengo varias opciones, uh, para mí un Deep Conditioner es algo que lo hace todos los días, ¿verdad? Para mí un Deep Conditioner siempre va a ser Refundishing Conditioner, pero si quieres hacer un total de productos, ya uh -huh. que hacemos bastante en el salón, puedes usar tu uh, Refundishing Conditioner, uh -huh. ¿sí? uh, es un poquito de como una onza de esto, y luego media onza de serum, te lo combinas, lo pones en el cabello mojado, lo pones, puedes poner una, una, una toalla caliente, te lo dejo un poquito. Si tienes más intenso, puedes ponerte una bolsa de plástico para hacer un poquito de calor, usar tu secadora, dar un tic treatment, te lo remueves todo y boom, heat treatment. Wow. Pero, te recomiendo, chicas, si usan su condicionador cada vez que lo que usan y lavan su cabello, 10 minutos, ok? Lo quita con agua fresca, no caliente, no es bueno no. porque remueve todo su color, pero también está explotando la cutícula y eso es como spread. Okay. para evitar el spread, agua fresca. Ahora, antes de poner mi de Serum, voy a usar mi toalla y quitar la agua. Y ahora puedo poner mi Reposition Serum y lo que va a hacer es el cabello va a absorber más el replenishing feeling que agua. Muy okay. bien. All the time, te prometo, no vas a necesitar. Perfecto. Entonces, el acondicionador. Si por cualquier razón, ya es que uno tiene hijos y andas en la carrera, se me olvidó quitarme lo del cabello. Y me salí de la bañera. Yeah. Yo nada más estoy... Me contaron, no sucede conmigo. Solamente me contaron. Um, <ríe> me lo puedo dejar y por cuánto tiempo. <ríe> El colchador es natural, okay. uh -huh. el cabello va a absorber lo que va a absorber, si te, si te olvida y si te vas de compras a, a agarrar forever y luego regresas y te lo, te lo quitas, está bien, nada pasa, va, el cabello va a absorber lo que va a absorber, no importa que lo dejes dos horas o, o diez minutos. Muy bien, perfecto, pues uh, Ana ha sido un super placer, otra idea, otro tip para bueno, para mí siempre, um, el replenishing Serum para mí es como oro. Uh, siempre va a reparar el cabello. Es el my go-to producto. Lo uso every single day. No importa uh, si me estoy, estoy haciendo el cabello o no. Uh, para mí, lo pongo y lo guardo donde hago mi maquillaje. Eso siempre estoy recordándome de darle vitaminas a mi cabello. So, pongo donde tiene su, su makeup y siempre los va a recordar para ponernos el producto every single day. Uh, pero para mí es un gran placer de, de poder estar aquí con todos ustedes y también de representar a Chia Avon. Muchas, muchas gracias por la atención. Uh, estoy muy orgullosa y sé que les va a encantar el producto. Claro que sí, pues que tengan un muy bonito día, un día fantástico. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Ana y al equipo de Chia. Y pues uh, ahora sí que si nos están viendo ustedes, por favor, Asegúrense de dejarles saber a todos sus representantes de estas ideas y estos tips maravillosos que nos dio Ana el día de hoy. Pues ahora sí que vamos a promocionarlo todavía más. Que tengan un fantástico día. Hasta luego. Hasta luego